colores. Hola amiguitos, bienvenidos a Juegos y Colores. parte de papi o mami Verde ¡Es mi color favorito! ¡Rosado! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! color rojo Diamantina amarilla Diamantina morada ¡Diamantina!